De verdad creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo tú para hacer su Visa Rap Session. Al poco tiempo de que se publicara el nuevo tema de Shakira, una joven influencer no dudó en realizar un video en TikTok donde señaló que la colombiana tomó como inspiración una canción que ella sacó hace seis meses para llevar a cabo la Season 53 de Visa Rap, confirmando un caso de plagio. Se trata de la joven cantante Briela, muy conocida en redes sociales. La también compositora de origen venezolano acusa a Shakira y a Vicerrap de haber plagiado una de sus canciones en el famoso tema que está dando la vuelta al mundo por los poderosos dardos que ha lanzado en contra de Gerard Piqué y Clara Chía. ¿La sesión de Shakira con Biserrap se parece a mi canción, Solo Tú? Se puede leer en la descripción del video. La joven venezolana parece estar un poco nerviosa en su video y como no estarlo, si están haciendo una acusación pública a una de las celebridades hispanas más queridas en el mundo. Esto es lo que dice. De verdad creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo Tú para hacer su Visa Rap Session. Y cabe destacar que mi canción la saqué hace 6 meses y se hizo viral aquí en TikTok. Este video no lo hago con la intención de buscar problemas, yo soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Visa y de verdad estoy en shock, no sé qué hacer. Por supuesto que la reacción de los internautas no se hizo esperar y mucha gente le dijo que aprovechara la situación. Otros dijeron que debería demandarla, algunos coinciden en que sí es muy parecida pero damas y caballeros, siempre es importante estar informado. Y hay algo que se llama sample. El sample musical es un término que se utiliza para referirse a una muestra de sonido grabado en cualquier tipo de soporte para reutilizarla posteriormente, como un instrumento musical o una diferente grabación de sonido. Si bien en muchos casos estos cuentan con los permisos de copyright y la autorización de las personas que fueron involucradas en dicho proyecto, cierto del caso es que esto crea una polémica y es por eso que existe este debate en redes sociales. ¿Habrán tenido los permisos Shakira y Rap de tomar como inspiración la canción de esta joven venezolana? Cuéntanos en los comentarios ¿Qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Now. Por más de 40 años Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia.